Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este curso sobre comunicación de la biodiversidad. Yo soy Damián Profeta y junto a mi colega Fermín Kopp dirigimos claves21.com.ar, una iniciativa de periodismo ambiental que no solamente se propone difundir noticias ambientales sino que se propone también promover el periodismo ambiental en América Latina y el Caribe. En ese sentido, tenemos diversas acciones. Por ejemplo, un premio anual latinoamericano sobre Periodismo Ambiental, y un programa de formación en Periodismo Ambiental. Este curso se inserta en nuestro programa de formación en Periodismo Ambiental, que ya tiene tres años y venimos desarrollando diferentes cursos, generalmente relacionados con las coberturas de cambio climático, donde tenemos un fuerte desarrollo. Pero este año, gracias al apoyo de Earth Journalism Network, estamos organizando este curso sobre comunicación de la biodiversidad para periodistas de toda la región. Más de 650 periodistas de América Latina y otras regiones del mundo están participando en este curso que, como ustedes ya saben, está eh, dividido en cuatro módulos y se desarrollará a lo largo de nueve semanas. Cada módulo aborda un aspecto diferente o un enfoque diferente para trabajar la biodiversidad o para comunicar la biodiversidad. El módulo 1 Arranca con las bases científicas de eh, la biodiversidad. Eh, ¿Cuáles son las categorías de análisis de la ciencia que trabaja la biodiversidad? ¿Cómo podemos conectar como periodistas con el lenguaje científico y con los científicos? Algo de verdadera importancia hoy por hoy para pensar la comunicación pública de la ciencia en tiempos de fake news y posverdad. El segundo, el segundo módulo tiene que ver con eh, las políticas de preservación de la biodiversidad en América Latina, qué instrumentos legales, internacionales y nacionales contamos para preservar las especies, qué iniciativas se están desarrollando a cabo eh, para proteger las especies en peligro. El tercer módulo tiene que ver con los medios y la comunicación de la biodiversidad. Ya estamos entrando en la práctica periodística concreta. ¿Cómo están siendo las coberturas de los temas de biodiversidad en los medios de nuestras comunidades? ¿Qué cuestiones deberíamos tener en cuenta a la hora de comunicar aspectos relacionados con la biodiversidad? ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Cuáles herramientas comunicacionales podemos utilizar para llegar a cada vez públicos más amplios? Y el cuarto módulo tiene que ver con herramientas digitales para el periodismo ambiental o para el periodismo en biodiversidad en particular. ¿Qué recursos digitales, qué recursos online gratuitos incluso eh, podemos utilizar para ampliar el desarrollo de nuestros contenidos, para brindarle nuevas capas de acceso al público a esos contenidos, para enriquecer nuestras notas? con recursos multimedia, con gráficos, con mapas, con audio, con video. Ya lo iremos viendo en el último módulo. Además, eh, más allá de que este es un curso asincrónico, quiere decir que cada participante, durante el tiempo que dura cada módulo, puede ingresar cuando quiere y cuando puede al aula virtual y leer o realizar los trabajos prácticos. Eh, también cada módulo cuenta con un encuentro en tiempo real, en vivo, donde nos juntamos de manera virtual para conocer experiencias y dialogar con expertos, con especialistas, en los diferentes temas que aborda este curso. Creemos que estas clases en vivo, online, son un elemento muy importante de este curso porque nos dan la oportunidad de interactuar casi cara a cara, aunque sea virtual, con expertos que están en lo más alto de la ciencia, la comunicación, eh, la política, entre otros temas, que están trabajando la biodiversidad en sus comunidades y nos pueden dar experiencias y conocimientos muy valiosas a nosotros como periodistas, pero también nos pueden servir sus testimonios para producir notas periodísticas en esos temas. Por eso les pedimos Especialmente que, que se haga en el momento para poder asistir a estas charlas en vivo a través de lo que llamamos webinarios o videoconferencias. Yo ahora los dejo con mi colega Fermín Cop que les va a contar otros componentes de este curso que ahora empieza. Un saludo para todos y todas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fermín y soy uno de los fundadores de Class21. Les doy la bienvenida a este nuevo curso de Comunicar la Biodiversidad que estamos desarrollando junto con el apoyo de Journalism Network. En este curso van a poder desarrollar diferentes tareas y ejercicios prácticos a lo largo de los cuatro módulos en los que podrán aplicar los contenidos que van a aprender más relacionados a puntos de vistas teóricos de la biodiversidad como a puntos de vista más prácticos relacionados a la comunicación de la biodiversidad. El curso finalizará con un trabajo integrador en el que consistirá en realizar una nota periodística sobre la biodiversidad. La idea es que aborden algún aspecto de la biodiversidad, sea casos de éxito o casos problemáticos, en su comunidad, país o región, juntando diferentes fuentes y diferentes voces de la sociedad civil, gobierno y diferentes aspectos eh, relacionados a la biodiversidad que puedan incluir en la nota. Si hacen la nota y finalizan el curso correspondiente, podrán participar por alguno de los premios que entregaremos como parte del curso gracias al apoyo de Our Journalism Network. El curso contará con tres premios en efectivo para los mejores trabajos que serán evaluados por un jurado de América Latina, de periodistas de la región, eh, que se tendrá en cuenta no solo el trabajo final, sino su performance a lo largo de las semanas del curso y el hecho de haber participado en los webinarios y activamente en el foro que también será evaluado positivamente por el jurado.